Chicos, bienvenidos de vuelta Hay mucho más de lo que hablar sobre la nueva skin de Midas Aparecida en los archivos del juego Al parecer, muchos jugadores reportan que ya se puede jugar con ella y desbloquearla Utilizando la nueva silla de oro de Midas que ha aparecido en la autoridad Wow. Parece uno de nuestros misterios. Vamos a desbloquear este nuevo desafío secreto para obtener la recompensa. Y la verdad sobre la nueva skin no muerta de Midas va a ser revelada. Wow, ¡Vaya vídeo tenemos en el día de hoy familia! Espero de corazón que les encante y se queden hasta el final del vídeo para disfrutarlo. Familia, recuerden que para comprar cualquier cosa en la tienda de Fortnite pueden y tienen, deben usar el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite. Después de esta mini intro, voy a deciros algo realmente muy importante: y es que actualmente, apoyando al Tito Neox, somos entre 2.000 y 5.000 personas en la tienda. ¡Ja! Modo tensión activado. Si llegamos a 10.000 personas usando el código MrDeneox en la tienda de Fortnite, voy a regalar entre todos los que usen el código, 10.000 pavos de la tienda de Fortnite. Y no solo eso, que si estás viendo este vídeo y todo el mundo pone el código en la tienda y llegamos a ser 20.000 personas, regalaremos un iPhone 12, tío. Oh, mama. Así que familia, todo el mundo con el código MrDineox en la tienda de Fortnite. Si os gustan los cosméticos, compráoslo con este código porque necesito comer. Ahora sí que sí chicos, no me enrollo más. Tenéis el sorteito que tenéis todas las semanas debajo en la descripción en la primera línea para poder participar por los 5.000 pavos semanales y empezamos con el vídeo. Hey chicos, bienvenidos a otro video terrorífico y escalofriante sobre los Four Nightmares y los misterios de Halloween. El nuevo Midas Zombie parece que ya está en el juego. Nos tenemos que dirigir a la autoridad porque allí mismo parece que es posible desbloquear la skin de Midas Zombie. Que al parecer se encuentra ya en el juego según muchos jugadores. Realmente es posible que el desafío ya esté disponible a día de hoy. Puede que hayan metido una actualización oculta y he estado viendo diferentes clips y videos sobre esto. Y hemos encontrado que han logrado desbloquear la skin haciendo realmente el truco o averiguaremos... Si esto es real o si ha sido un mito cazado uh, uh, uh, uh. ¡Ya estamos aquí! Y aquí fue realmente donde todo empezó Debemos encontrar la nueva silla dorada de Midas que ha estado regresando de nuevo a este lugar Y además justo en la sala de Midas Recordemos que los filtradores encontraron que Midas regresaría esta temporada al juego Diferente al que conocemos lógicamente Quizás siendo algún tipo de nuevo jefe por el mapa de Fortnite Y lo más probable es que aparezca en el mapa en la época de los Fortnite Mares. Por lo que tenemos a Midas Zombie al llegar ya a la isla Los Fortnite Nightmares están ya Aquí Vamos a tener que averiguar por nuestra propia mano Si realmente esto es real Así que prepárense Para el nuevo misterio Tres Dos Uno ¿Qué? Estoy bromeando Estoy bromeando A ver pues Probemos a lo mejor otro emote Que sea distinto Al que hemos probado ¡Oh, no! ¡Vamos, Epic! Tiene que existir la forma de encontrar el desafío secreto que hemos visto. Mucha gente lo ha desbloqueado en sus cuentas. Mirar, estoy tan segurísimo que hay una manera de encontrar las skins antes de tiempo. Es decir, tenerlas antes de que salgan en el juego. Pensar que seguramente Ninja... Tuvo su skin antes que nadie en el juego y había alguna forma secreta de desbloquearla que solo él la sabía. Seguramente Gref también sucederá lo mismo y solo él tendrá los pasos para obtenerla. Hmm. Es decir, estoy 100% seguro que cuando alguien tiene una skin dentro del juego, pueden obtenerla antes que nadie. Ajá, entonces, ¿cuál será el secreto para obtener la skin de Midas antes que nadie? Mm, seguro que existe <risa> Esperar Tengo una idea Creo que sí <risa> Podemos asustar a varios jugadores Con este truco Vamos a trolear a la gente un poquito Que me apetece Oh sí Midas está regresando Ya estoy aquí cabrones ¡Yuhu! Vale, cracks. Vamos despejando la autoridad, por favor. Vamos despejando poco a poco. Todo el mundo fuera de la autoridad. ¿Dónde estáis? Y aquí pienso esperar a todo el mundo. Esperamos, esperamos aquí a alguien. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga sí. Aquí no hay nadie, bro. Ah, entra, aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Venga, porque no sube nadie. ¡Ah! No Nos va a matar, tío Me siento, me siento Me siento, me siento, no me mates No me mates, cabrón No Uy, uy, uy tiene poderes, tiene poderes Creo que se ha cabreado No No, no. Imposible tío Literalmente imposible Vale chicos No sé si realmente este mito Ha sido desmentido Pero os prometo que realmente seguro se puede conseguir La skin de Midas Zombie Así que deberemos esperar unos días Quizás o hasta los Fortnite Nerds Para conseguirla con un Nuevo desafío De la propia skin de Midas Zombie Porque Midas Está por regresar al juego. Espero les haya encantado este video, así que por favor, dejen su poderosísimo like si ha sido así y usen el código Mister de Neox en la tienda de Fortnite. Si les ha encantado el video, pulgar arriba y suscríbete. Nos vemos en el siguiente video, familia.